No tengo cojones, escribí cuatro letras, la vida me duele y el tiempo me aprieta, no sé qué me pasa Todo es distinto por más que lo mire parezca lo mismo Me estoy quedando medio loco perdiendo los nervios Sabiendo que todo lo que toco se acaba rompiendo, rezando la Dios para subir al infierno Recojo pedazos del suelo para volver a montar la nave en la que vuelo Me cortaron las alas y por más que llore no salieron de nuevo Una voz que me llama para que le abra la puerta a todos mis miedos para que hacerte que sigo maldito Bajo mínimo, no controlo este estado de ánimo El mal tiempo inundó cada célula La barbarie salió al escenario, sin respiro Asumiendo que el tren ya se ha ido Con los pies llenitos de grieta y maleta a la espalda Toca volver al camino Una voz que me llama Una voz que me llama Una voz que me llama Pa' que abra la puerta todo mis miedos Una, Una, Una, Una, Una voz que me llama Una voz que me llama Pa' que hacerte que sigo maldito Que me inspira el dolor y el veneno Salí de la nada como tantas veces Curadito de espanto mi devoción, sigo solo buscando cuál es mi misión. Toda la vida lloviéndonos palo manito. Un poco a poquito nos queda, solo este canto llenito de pena, vagando sin rumbo, arrastrando cadenas. Dentro de una tormenta, con el barco bien crujido. Cuando a y regrese la calma, cura molería que tanto ha dolido. El cuaderno llenito de letras, cargado de batalla con miles de victorias. Cuando el barrio es orgullo, pero por desgracia también la cadena que ahoga. Vengo solo por lo mío. No quiero nada de lo tuyo, no tengo tiempo para ti ni pa' nada, y mucho menos para hablar de tu orgullo Por ser y desgracia ya me los conozco, no tengo nada que hablar con ellos Claro que vienen ligero, un cuantito se enteran que estamos en el fuego Una voz que me llama, una voz que me llama, una voz que me llama pa' que abra la puerta a mis miedos una voz, llama, una, voz llama, una voz que me llama, una voz que me llama pa' que hacerte que sigo maldito, que me inspira el dolor y el veneno una voz, llama, una, voz llama, una voz que me llama, una voz que me llama Una voz que me llama pa' que abra la puerta a todos mis miedos una, una voz que me llama, una voz que me llama Pa' que que sigo maldito, que me inspira el dolor y el veneno